Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un flan casero de coco con dulce de leche sin baño maría. Queda súper cremoso y es muy sencillo así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos haciendo el caramelo, así que vamos a poner 3 cuartos de taza de azúcar directo en el molde si es de metal o en una ollita, y le vamos a agregar 5 cucharadas de agua. Vamos a encender el fuego medio y dejamos que empiece a hervir sin tocarlo. Cuando notan que empieza a tomar color ya podemos mezclar un poco con una cuchara de madera muy rápidamente se va a empezar a ser más oscuro y consistente, así que en ese momento retiramos del fuego y movemos el molde hasta que quede todo cubierto de caramelo. Siempre tengan en cuenta que el color del caramelo tiene que ser claro, así como lo ven por acá, si no resulta amargo y queda bastante feo. Una vez listo reservamos y empezamos con la mezcla del flan. En un recipiente ponemos 6 huevos, una taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, y 4 cucharadas de dulce de leche común o repostero a temperatura ambiente. Con un batidor vamos a mezclar todo sin batir, esto es muy importante para que el flan tenga un buen resultado. La clave es no generar espuma, así que despacito mezclamos hasta disolver el azúcar y el dulce de leche. Ahora agregamos 100 gramos de coco rallado y 750 mililitros de leche. Volvemos a mezclar igual que antes sin batir hasta que quede todo bien integrado. Pasamos la mezcla al molde que teníamos reservado ayudándonos con una cuchara para sacar todo el coco que queda abajo y llevamos a cocinar directamente a un horno suave, 140-150 grados, sin baño maría durante una hora, hora y cuarto aproximadamente. Miren acá ya lo saqué del horno, se van a dar cuenta de que está listo cuando al tocarlo ofrece cierta resistencia, así que lo voy a dejar entibiar a temperatura ambiente y cuando el molde ya no nos quema lo tapamos y lo llevamos a la heladera. 4 horas como mínimo o hasta el momento que lo vayan a consumir. Y por acá ya lo tenemos bien frío, le voy a pasar una espátula por los bordes para despegarlo bien y a desmoldarlo sin miedo. Miren lo lindo que quedó, bien enterito, súper brillante y con un aroma que no se pueden imaginar. Acá les voy a cortar una porción para que vean lo cremoso que es. Le queda una base de coco que es como un bizcochuelo húmedo, demasiado rico, se los prometo, les va a encantar este flan. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. chao!